Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal Os recuerdo lo primero a los alumnos Alumnos, tenemos webinar ahora dentro de un rato 8, 20, 30 ¿vale? Así que Bueno, me ha faltado poner el título Shakira, lo que pasa es que claro, ya era como un poco raro Y no No me daba alguna rima Si hay alguna rima que os suene para un título así Me lo, hubiera, me lo ponéis en comentarios Porque hubiera molado, hubiera estado bien eh, Porque madre mía La cantidad de veces que he escuchado ya la puñetera canción De las narices, en fin tenemos que ver Fetch, que la pidió alguien. Tenemos que ver One Earth. Notición. Hay una notición en el mercado hoy que, claro, con lo que está pasando pasa desapercibido. Pero es súper importante eh, porque puede llegar el mercado cripto a millones de personas de golpe. Importantísimo. Bien, pregunta del millón. ¿Es este un buen año para Bitcoin? Vamos a verlo. Vamos a verlo ahora. Eh, ¿Qué ha pasado anteriormente? Y vais a flipar. Eh, poco más, poco más, no me enrollo. Si no, esto es un poco, horror, un poco raro, ¿no? Eh, decía una frase que, que, que sí, la frase del día, voy a salir la mía. Eh, William Ralph Inge, que la corrupción de las democracias procede inmediatamente del hecho de que una clase social eh, fija los impuestos y otra clase social. Paga los impuestos. Entonces, esa clase social es la clase política. Entonces, la clase política nos fija los impuestos y nosotros pagamos. Ellos viven, porque ellos cobran, dicen, no, yo pago mis impuestos, una polla. No, no, tú pagas tus impuestos con mi dinero. Porque todo lo que tú generas viene de mi dinero. De nuestro dinero. Del dinero de todos. O sea, tú no pagas impuestos, tú lo estás pagando con mi dinero, estás devolviendo mi dinero, otra vez ahí. Claro, el que no genera, ¿qué coño va a pa, pa, pa pagar? Claro. Porque dices, bueno, un médico, un bombero, un profesor, por lo menos, eh, genera futuro, genera seguridad, genera eh, salud. Lo cual genera que, que podamos, pues, si tenemos buena salud, podemos ir a trabajar, tenemos seguridad con nuestra policía, con nuestros bomberos, podemos eh, eh, continuar con nuestra vida adelante, eh, tenemos una buena educación, pues generaremos valor de futuro. Pero los políticos, ¿qué generan? No generan nada, absolutamente nada. Y tenemos uno de los mayores estados que hay, tenemos este un estado enorme, grandísimo. Entonces, mientras siga siendo así, es decir, no tenemos representación, no tenemos representación eh, oportuna en las cámaras correspondientes para esos impuestos, ver si son de verdad hay que... habría que votarlos claro, evidentemente si un impuesto es justo y, y, y yo creo yo pienso, ¿eh? ¿vale? que en una sociedad madura si un impuesto es justo y correcto ese pues impuesto se va a pagar, en mayor o menor medida pero como hay tantos impuestos injustos y que no responden a nada más que muchas veces ideologías ideologías el siguiente impuesto ya sabéis cuál es cuando vayáis a comprar papel higiénico, os lo van a subir. Sí, sí, tal cual. Porque el que utiliza papel higiénico genera gases invernadero también. <risa> en fin, vamos a ver varias cosas que son interesantes, hablando también de granjas y de comida, que hoy he visto un vídeo, he revisto un vídeo, y he dicho, ostras, qué verdad es". Venga, comenzamos. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Vamos a empezar viendo este, este vídeo, un poquito. Eh, que, por cierto, vosotros, ¿qué tenéis? ¿Más Casios o más Rolex? <ríe> yo tengo más Casios. Pero bueno. Uh... Vosotros no. Parece que la inflación vaya a bajar. Pero, Pero mira, poco, yo poco. no sé si eh, en un horizonte... Porque nosotros... Nosotros tenemos comida en nuestras granjas. Vosotros no. Vosotros no. Parece que la inflación vaya a bajar, que los precios vayan a bajar. Ni... Bueno, no sé lo que ha pasado, <ríe> pero es en definitiva. Le decía, ¿qué problema tenéis los ganaderos con esto de que suba, de que la inflación, de que los impuestos, de que no sé qué no sé cuántos? Y decía el ganadero, no, nosotros problema. En realidad el problema lo tenéis vosotros, porque nosotros en las granjas tenemos zampa, en las ciudades no tenéis una puta mierda, vais a comeros las ratas no dijo, vais a comer las ratas pero es verdad, cuando vienen las grandes hambrunas, no vienen en el campo en los productores, vienen en las grandes ciudades donde se aglomera un montón de gente, empieza a generarse eh, inseguridad, que bueno, pues ya vemos ahí Barcelona, Madrid ya va, está yendo detrás después irá a Islao, después Valencia eh, y así, al final, ¿qué pasa? pues que nos vamos al carajo todos en fin esto era una de las cosas que quería, que quería que viéramos. Otra, la más importante. Notición, notición, noticioso. Donde lo tengo uh, aquí. tachan El brazo de inversión de Samsung lanzará un ETF de futuros de Bitcoin en medio del creciente interés por las criptomonedas. O sea, el 13 de enero. ¡Ay! ¡Mañana! ¡Hoy no! ¡Mañana! Eh, importante, es decir, que Samsung lance un ETF de futuros de Bitcoin. ¿Pensáis que se lo va a comunicar... A los usuarios de Samsung? ¿Cuántos millones de usuarios de Samsung hay en el mundo? Un huevo. O dos, o tres, no sé, los que sean. Pero vamos, que luego también hay aquí un ETF de minería que encabeza una ganancia de hasta el 40%. Bueno, es. Alguien preguntaba hoy si eh, era posible una subida de un mil y pico por ciento en empresas de minería, como pasó el ciclo pasado. Eh, yo ahí os digo. Po, Podría ser, a lo mejor no tanto, pero hay que mirar muy bien cuánto se han endeudado esas empresas para que sean tan rentables, ¿vale? Eso es importante. A lo largo de este tiempo, qué endeudamiento han tenido, cómo han evolucionado. ahí sí, Eso sí se puede mirar, no es como una criptomoneda, que eso no se ve, pero en, la, en esas empresas sí tienes que mirar esos esos uh, indicadores que tengan, ¿vale? Eh, pero bueno, importantísima, de verdad. Esto es una notición súper, súper brutal. Súper brutal. Entonces, bueno, las campanas suenan a favor de Bitcoin... Samsung Asset Management, Hong Kong, filial de brazo inversor de Samsung, eh, tiene previsto cotizar el Samsung Bitcoin Futures Active ETF en la bolsa de Hong Kong el 13 de enero. Es decir, mañana, esta noche para nosotros, esa mañana por la mañana para ellos, eh, pues mm, empezará a negociarse ese ETF. Uno más en Hong Kong, cuidado, ¿eh? Es importante, es muy, muy, muy, muy importante. Eh, y, y, y además siendo Samsung, que enseguida me imagino que va a hacer buh, buh, buh, mogollón de publicidad entre sus usuarios. De una forma o de otra les llegará. Bien, vamos a Bitcoin. Bueno, primero al SP500. Vamos a ver dónde estamos, porque es un punto importantísimo ver en qué momento estamos de mercado. Y el momento que de mercado estamos en cerca de una línea de tendencia hiper mega importante... Para el SP500, hiper mega importante, fijaos como he dicho. Y, sin embargo, con un RSI que está, oye, que puede cocer bastante. Es decir, acaba de pasar, como quien dice, a la zona de creación. Ha pasado el 50%. Bueno, podemos creérnoslo o no creérnoslo, pero ¿qué pasa? Que otras veces, cuando está en un ciclo que no termina de bajar, fijaros lo que pasa. Llegó a esta zona, nos vinimos para abajo, a la zona a la que está llegando. Aquí llegó a esa zona con este máximo y fijaros la que le dio después. Eh, aquí llegó a este máximo y fijaros la que le dio después. Entonces, estamos en una zona RSI, vamos a, a ponerle, a ver si me sale aquí mi favorito, vamos a ponerle esta línea, ¿vale? Plaf, en la cual, en todo este ciclo descendente, cada vez que ha llegado, ha ido abajo, ha ido abajo, aquí lo pasó, bueno, ya de aquella manera, y se fue abajo. Aquí, cuando tocó, otra vez se fue abajo. ¿Pero qué ha pasado esta vez? Que en todo este camino teníamos mínimos que se iban al carajo. En este caso, al menos de momento, igual que pasó con esta barriguita que hizo aquí, ¿vale? Tenemos un mínimo, una zona de mínimos como todas las demás, y otra zona de mínimos, que ha sido esta de precios y esta en RSI, bueno, pues que de momento se ha aguantado. Así que, vale, no está mal, ¿vale? Eh, en cuanto a Bitcoin, dos apuntes importantes. Uno, la resistencia la estamos atravesando. Mantequilla, ha sido mantequilla hoy la resistencia. Fantástico, 4,65%. No es una maravilla, pero bueno. ¿Qué pasa? Que tenemos una línea de tendencia importantísima. Esta, esta, esta, esta aquí de apoyo. Esta. Aquí fue de mínimos y aquí ha sido de máximos, de resistencia. Cuando la hemos tocado nos ha mandado al carajo. Ahora, encima... Estamos un poquito antes de ella y ya en un desgaste importante RSI de diario. En cuatro horas, para que os voy a contar el desgaste que hay en el RSI. O sea, se va a máximos históricos. Y en una hora estamos, bueno, pues eh, eh, haciendo esos dientes de sierra. ¿Qué pasa? Me interesa bastante el tema de cuatro horas. Lo que decíamos ayer de los dientes de sierra, ha repetido diente, pero ya lo ha repetido con un escalón muy arriba. Cualquier escalón, mientras, aunque puede seguir bajando, ¿vale? Y generar eh, un, una... Una divergencia importante, pero todavía subir bastante. De momento, vamos a darle el beneplácito de que lleguemos a la línea de tendencia. Si llegamos más o menos a la línea de tendencia, a la zona de 19.700, estaría bastante bien. En la zona en la que estamos deberíamos hacer una banderita, deberíamos de consolidar. Veis que ha sido un máximo, máximo, máximo. Ahora deberíamos, en esta zona, hacer una bandera grande, una zona de consolidación importante. Sería lo bueno, sería lo ideal. Que lo voy a hacer? Ya veremos. Eso es otra historia completamente distinta, ¿vale? Eh, bien. Entonces, bueno, Bitcoin, bien. En el largo plazo, ¿qué pasa con Bitcoin? Esto es Bitcoin en mensual. Y quiero que nos demos cuenta de una cosa. ¿Qué está reclamando ahora mismo Bitcoin? Pues esta zona de cierres, ¿vale? La zona de los 19.500, donde se cerró, se cerró, se cerró, se cerró, la hemos perdido. Lo normal que después de perderla, ¡pum!, vayamos a intentar reclamarla otra vez. Ahora, si la pasamos... La zona de cierres, al cierre mensual, tenemos que esperar al cierre mensual. Si la pasamos, muy bien, bueno es, ¿vale? Muy bueno es. ¿Que no la pasamos? Ya sabemos lo que pasa. Pues, a ah, por el soporte. ¿Dónde está el soporte? 13.892, el cierre, ¿vale? El cierre. Ahora mismo estamos en zona de soporte, ¿vale? Por así decirlo, eh, de las mechas. Pero los cierres, la realidad de los cierres, están ahí. Entonces, la zona de 14.000, esta zona de 14.000 que hay aquí, con estas mechas en 14.000, debería de ser una zona de soporte buena. En caso de no poder batir esa zona en mensual, ¿vale? O incluso aunque la batamos, luego la podemos perder. Ya sabemos que hasta que no hay cierre de velas, en lo que tiene. Y en mensual, como está lenta, pues, ¿por qué un mes? Pero hay que ver eso. Otra cosa importante, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el año antes del halving? ¿Vale? Me interesa este año. Por ejemplo. Eh, aquí hubo un halving en el 20, mayo del 20. Bueno, pues aquí, eh, enero, de enero, creo que cerramos, bueno, aquí el mes, venga, desde aquí hasta lo que fue diciembre, ¿vale? Aquí, ¿cuánto subimos? Aproximadamente un 118%. Entre el mínimo y el máximo, ¿vale? Había, que fue como un 300%, ¿no? Más o menos, 300, sí, un poquito más, un 300 y pico por ciento. Es decir... Sin hacer nada, lo que es ese año hizo un 100%, ciento y algo, ciento y poquito, y bueno, pues hasta el máximo un 300%. ¿Qué pasó en el ciclo anterior? Es decir, tuvimos en el año 16, tuvimos nuestro halving, ¿y qué pasó en el año 15? Pues que desde este, no desde el mínimo, ¿vale? Pero desde el cierres, vamos a ir a cierres, hasta cierre de diciembre, un 105%. ¿Casualidad? Porque subió exactamente lo mismo. Ahora, entre el mínimo y el máximo, ya es otra historia, que fue un 216%, es decir, menos de, del rendimiento que hizo en el año 19. Poniendo de ejemplo esto, lo digo para los holders, que están un poco nerviosos muchos, si en el año 23, a pesar de la que está cayendo, se genera, igual que en anterior anteriormente se ha pasado, un 100%, Oye, yo creo que no está mal. Entonces, viendo eso, desde este mínimo, tocando un 100%, estaríamos hablando de que podríamos cerrar aproximadamente el año en diciembre en la zona de los 33.000. Totalmente posible y probable. ¿Por qué? Porque fijaros que esa zona en la que estamos marcando ahora es una zona justo de soporte, con lo cual va a ser la resistencia mensual más importante que tengamos posterior a esta al alza. ¿Vale? No sé si alguien ha caído en esto, pero esta zona de cierres con apoyos aquí es una zona de resistencia súper importante y justo ese porcentaje de beneficios anual nos marca esa zona así que mi apuesta para final de año está rondando los 34 mil dólares de bitcoin que no estaría nada mal bien si esta subida nos alegra esta esa otra subida final de año pues nos alegra mucho más dicho esto ¿Qué pasa con Ethereum? Pues igual, ha salido al alza, ha salido zumbando, con lo cual, si tienes una cartera equilibrada con Bitcoin, Ethereum, BNB, pues BNB menos, pero bueno, Bitcoin y Ethereum por lo menos. Vamos al alza. El total market ha salido con un pepinazo importante de prácticamente un 3%, rompiendo estas zonas de resistencia y rompiendo este, este cierre de aquí, ¿vale? Tenemos que ir a las siguientes velas. Bueno, a ver si, a ver si consigue pasarlo. Bien, bien. La dominancia de Bitcoin, evidentemente, se ha disparado. ¿Esto quiere decir? Que hay altcoins contra Bitcoin que están sufriendo una barbaridad. Porque se ha ido a comer directamente, ha invertido todo el mundo en Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Se está soltando la pasta, está entrando mogollón de dinero en Bitcoin. La dominancia, o sea, que la dominancia de Bitcoin suba en un día un 2% es una pasada. ¿Hace cuánto tiempo que no subió o bajaba un 2%? Pues fijado, desde que tocamos este mínimo, desde esta zona aquí, aquí cayó un 2,48, aquí subió un 2%. ¿Vale? Es de septiembre del 22. ¿Vale? Desde septiembre. que hizo esta subida? No subía tanto. Uy, cuidado, ¿vale? Cuidado también. Porque vamos a ver qué hace ahora aquí cuando llega a esta zona. Si va a hacer un doble techo y va a bajar muy rápido y vuelve a caer. ¿Vale? Podría ser. Es una opción. Igual que aquí hizo doble suelo. Y cerró arriba. ¿Vale? Ahora nos podría hacer algo, algo así. Pero, de momento, ni vamos a descartar nada... Ni vamos a. Porque, claro, es un día muy convulso, es un día con noticias. Esa de Samsung es muy buena. El tema, bueno, pues de que el mercado eh, acepte correctamente, como está aceptando el tema de la, de la. Los números que nos han dado esta mañana de IPC en Estados Unidos. Bien, es. Dentro de lo esperado, con lo cual ni bien ni mal, o sea, simplemente dentro de lo esperado, seguimos en una carrera. El mercado tiene ganas de ganar dinero porque no ha habido esa eh, carrera de Navidad, pues bueno, de, pues, pues la tenemos, una de Año Nuevo, eh, dure más o dure menos, vamos a ver lo que dura, <ríe> esa es otra. Por otro lado, el dólar yéndose al carajo, es normal, esto es, esto es lo lógico, eh, a ver si llega a esa zona de 101 que queremos queremos reclamar ahí ese punto de pivote y por otra parte ¿qué pasa con las altcoins contra el Bitcoin? pues mmm, tenemos bastante sangre ¿vale? tenemos aquí 13, 11, 9, 9, 5, 4 bastante, bastante rojo en el mercado esto es algo que es totalmente lógico porque el Bitcoin ha salido disparado y solamente tenemos, nada, unos poquitos verdes pues tenemos a FED eh, pues bueno, Bitcoin, Library, Cage también subiendo un poquitito el eh, Total Market o eh, sea, uh, no sé, se nada Nada, está per... Waves contra Bitcoin. O sea, Waves ha subido bastante. Eh, entonces, bueno, ¿qué pasa en las altcoins contra el, el dólar? Pues que acompañan a Bitcoin. ¿vale? Unas más y otras menos. Vamos por porcentaje de cambio. Vamos al lado positivo. Pues aquí tenemos a Fed, ¿vale? Que además precisamente me habéis pedido que la, que la analizásemos. Ojo, yo creo que Fed, haciendo el doble techo que está haciendo, ya tiene una divergencia brutal. Para mí ya he hecho el camino que tenía que hacer. En la zona en la que está, esta zona que tenemos aquí un poquito más abajo del punto donde está, en la zona de 0.19, 0.20, debería hacer una banderita o una, algo de este tipo, ¿vale? Si va a seguir, de momento tenemos eh, una onda, segunda onda, podría bajar hasta estos apoyos que tenemos en la zona de 0.14, ¿vale? Eh, pero para mí, veis aquí esta resistencia antigua o a este soporte antiguo, Vale. Eh, yo creo que ha llegado por histórico vale, a la zona que tenía que llegar <coughs> perdón, la cuestión es ahora que haga esa banderita vale. a partir de ahí, Dios dirá, pero muy bien el camino, yo, yo me saldría es decir que luego podría comprar más abajo vale. pero yo creo que ya el porcentaje de más, de mínimos es bastante importante ¿eh? lleva un 286% de subida Cuidado, oh, vaya. estoy yo bueno. Eh, bueno, entonces hay unas ganancias bastante interesantes en el mercado. Enhorabuena a los premiados, enhorabuena a los pacientes. La paciencia paga. La paciencia paga. Podía haber más cantidad, sí, pero como hemos visto, el diferencial de la dominancia de Bitcoin se dispara entre Bitcoin subiendo mucho más. Bueno, pues estás subiendo, se arrastran con, detrás de él con, contra el dólar. Y en las pérdidas, pues bueno, pues eh, tenemos poca cosa. Pues tenemos aquí Atlas, los cortos de Bitcoin que siguen bajando. Perdonadme, estoy. Están llegando a una zona en la en que puede haber un posible rebote de los cortos. O sea que mucho ojo con esto. Eh, igual que estamos llegando a zonas de gasto RSI en diario, en cuatro horas, en una hora. Entonces hay que tener cuidado. ¿Puede hacer evidentes de sierra? Por supuesto que sí. Evidentemente. Y si rompiese y si nos viniéramos para abajo, Bitcoin se iba a disparar bastante más. Que es la... Ahora mismo es, es en lo que tenemos que estar. Vamos a ver eh, qué pasa en los próximos días, cómo reacciona. Pero fijaros cómo estamos. En una sobreventa brutal en, en, en los cortos. Entonces, cuidado, porque esto ya sabéis es lo que hace es hinchar la bolsa al revés. Bien, poco más que decir. Chicos y chicas, eh, muy atentos a lo macro, muy atentos al movimiento de Bitcoin. En diario el movimiento sigue siendo muy bueno. Estamos en una zona de sobreventa, eh, perdón, de sobrecompra importante. Eh... No es una grandísima subida brutal, pero ya llevamos un acumulado bastante importante, bastante interesante. Entonces, sí, ahora creo que esta línea de tendencia va a ser nuestro verdugo. Ojalá la pasásemos y llegásemos a la siguiente. Eso sería ya un primer indicativo. Para mí, la ruptura de los 21.800, estos máximos que hay aquí, 21.500, 21, eh, es un dato súper importante. Súper importante. No el más, para mí el más está aquí, el 25, pero... Ya empieza a ser un indicador. Vamos a ver si pasamos esta línea de tendencia a la siguiente. Y si pasamos a la siguiente, somos capaces de pasar la zona de 21. Yo creo que no. De momento, no le doy más validez hasta que no pasemos la línea de tendencia, ¿vale? Dicho esto, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.